Y dígame si tiene algo distinto a lo que ha manifestado su, la persona que le ha precedido. ¿Alguna matización diferente de lo que ha manifestado esta persona que le ha precedido? ¿Conoce usted alguna circunstancia de la que se le ha preguntado bueno, distinta, diversa? Yo soy su hermano. Eh, no bueno, pero yo. le pregunto. Sí. ¿De lo que ha manifestado entonces esta persona que le ha precedido, su hermano, en definitiva? ¿Tiene algo que añadir a lo claro. que le ha preguntado la letrada? Sí, algo es, distinto. Sí, sí, que no esté sí. de acuerdo con lo que ha dicho su hermano. Perdone, eh, entiendo que esta persona comparece como representante legal esta de la persona empresa. comparece como demandado porque usted lo ha demandado como persona física. Ah, y la empresa no ha comparecido. La empresa está con representada por usted. a la, de la disposición? Pero cuando, cuando esta, se, eh, esta letrada. Pero perdone, perdone. No, sí. que usted una valoración no, de, no, es, no, no, del procedimiento. Ya no voy a permitir que nos. Vamos, que encaucemos historias que no proceden, eh, digamos, llevarlas a cabo en este acto Acepta de lo que se le ha preguntado a su hermano que no sabía contestar en una pregunta que cuando los trabajadores llegan ¿por qué llevan siete días sin trabajar? no es cierto hay niñas que vienen nuevas las niñas nuevas no tienen el número de, de, de digamos, de NIE entonces hay que sacarlo y según como ande eh, la subvención del gobierno entonces y le tienen NIE hasta entonces no trabaja porque la finca nuestra no trabaja nadie que no esté abierta por eso tarda o sea, En una... definitiva, ese es el periodo de tramitación claro, de la atención de un niño. Claro, porque entonces no puede trabajar. Porque nosotros no, tra no trabajamos nadie. Esa es la aplicación según usted, de la que es de, de todo ingreso. Esto... ¿Por qué tardan un poquito más en tomar, digamos, claro, hasta... porque hasta que no están dadas de alta no sí. comienza su. Y hasta que no tengan niño no puede dar de alta. De acuerdo. Sí. Señora, pero ¿alguna se baja, pregunta pero los vienen por contingente? Vienen perdone, con... perdone, perdone, ahora le pregunto yo a usted. Perdón. ¿Alguna pregunta distinta ¿Pero a la que le ha me... formulado el señor que ha presidido? porque este señor dice que ratifica lo que ha dicho el precedente? Solamente que ha querido hacer esta matización. ¿Algo nuevo que quiera formular a este señor? O ha mantenido su interrogatorio tal cual eh... la verdad, con respecto a don Antonio. <tose> Eh, usted, con, bueno, eh, no, y no va a responder a nada, ni con qué frecuencia está en la finca, no. Bueno, ni... eh, quiero decir que le he. Señora, no pregunta. Le he preguntado a este señor si tiene que hacer alguna matización, alguna ampliación, alguna aclaración de todo lo que ha dicho su hermano. Y la aclaración que ha dicho ha sido respecto de la semana. Por tanto, está con lo que ha dicho la persona que le ha precedido, salvo la aclaración, matización, ampliación, concreción que quiera hacer antes. ...de que yo le pase a usted la palabra... ...por si quiere hacerle alguna pregunta diversa... ...a la que ya este señor ha dicho... ...que mantiene lo que ha dicho la persona que le precede... Eh, ...¿Usted sabe algo de cómo se contratan a las trabajadoras?... ¿Esto es la ...¿Usted, de usted mantiene todo lo que ha dicho su hermano?... ...¿Usted pues no ha dicho nada?... ...Sí, si sí lo, lo, lo que ha dicho. Ha no hablo tantas veces... ...yo no sé si algo... Eh, ...estoy de acuerdo con él o no estoy de acuerdo con él... ...por eso que digamos lo, que... ...lo único que no estaba eran las dos semanas... Eh, ...que está automatizada, ¿por qué no trabaja la gente? porque lleva las 7 días sí, sin trabajar? Sí, y ya, ¿Alguna cuestión más? que yo me acuerdo? ¿No?